Sergio y amigos televidentes, ya decíamos nosotros en los comentarios del segmento de finanzas y economía que tuvo directamente relacionado con lo que es este virus que ha estado afectando el mundo entero y que ya nosotros como dominicanos pues tenemos el primer afectado, es un turista italiano que se detectó que contiene este virus que es el coronavirus. Eh, Identificado este este turista ya con tener este virus que ha estado afectando el mundo entero, pues eso crea eh, mucho más eh, es, el de grandes, es el virus y, de las grandes economías. Y yo diría que en África no hay. Yo diría exactamente. Yo diría <risa> en no que hay. crea ha creado más pánico en, en nuestro país y esto se debe al uso Excesivo y des, des, des, desmedido de las redes sociales. La cada mala vez, información. Cada vez que usted eh, accede o abre, entra a su celular o cualquiera de los, de los grupos, cualquiera de la red, pues usted va a encontrar eh, opinando sobre, este, eh, sobre esta situación que está afectando el mundo entero y que de hecho, pues ya aquí se ha descubierto reiterar el primer afectado de este virus. Pero yo quiero recomendarle y a manera de orientación y de información, a todos nuestros televidentes. Que nos siguen en toda la región del nordeste, el país y el mundo a través de la plataforma digital que es telenor.com.do Que no debemos dejarnos llevar de esas informaciones eh, que no son correctas. No son correctas porque cuando no son, no son emanadas de un organismo que tenga la autorización, que tenga, eh, que oficialmente esté llamado a dar esas informaciones, pues no son correctas. Por ejemplo, en el país tenemos nosotros el Ministerio de Salud Pública claro. que se rige se está, está rigiendo, valga la redundancia, por las informaciones y las orientaciones que da la Organización Panamericana de la Salud, la, la Organización UNED. Mundial de la Salud, que son los organismos que han tomado eh, bajo su responsabilidad los protocolos a llevar a cabo eh, en esta situación que está afectando el mundo entero. No hay que crear Pánico, afortunadamente entiendo que aquí en nuestro país las autoridades están eh, cumpliendo con el protocolo, con las normas y dándole el manejo. Ahora entiendo que lo que más falta hace es, y ya se está trabajando en eso, es el diseño de una campaña de orientación, de información, del manejo que debemos los ciudadanos puede darle para evitar y crear las condiciones preventivas para que... Eh, Tal vez podamos decirse tarde más tiempo, ¿verdad, serio? Ahorita en llegar y que, a, se pueda, y que se pueda... Hasta vender producto por, la, porque, por las redes, haciendo... Sí, sí a eso. porque para nadie es un secreto las condiciones que estamos nosotros como país tercermundista, como país subdesarrollado, que no tenemos las condiciones, por ejemplo, que tiene el caso de China, que es donde surgió esta situación, y decir que en un mes, tengo entendido, no. fueron capaces de construir un hospital no, para 10 días, incitar, día. en 10 días. ¿ve? Pero entonces nosotros como país no tenemos tal vez los recursos para enfrentar de manera agresiva eh, al momento de ser impactado, que de hecho ya lo somos con un, con un eh, turista, pero este turista está en cuarentena. De manera que ojalá, quiera Dios y que la Virgen María pues, nos siga protegiendo con su manto protector y que pueda impedir, pueda evitar. Claro está, asumiendo nosotros nuestro compromiso y tomando las medidas preventivas, que pueda evitar que este virus se pueda propagar y afectar mucho más dominicana Mañana vamos a ver si contactamos tenemos con, la, nuestra, sí. con nuestra asesora, marica Pérez, correcto, que es, la para sí, eso es correcto para que nos venga Pero a dar orientaciones claras sobre eso. En este espacio tenemos la oportunidad de compartir con Sergio Romero, que es médico, y también que ya Mire, con los le, conocimientos médicos que tiene pues puede seguir también abundando un poquito más sobre las medidas, serias claro, preventivas porque, que debemos tomar nosotros. Señores. ...para evitar el contagio... ...la mitad de las medidas que se, tanto, que se están eh, generando... ...y que son las que... Eh, ...oficiales... ...son las medidas... ...más del 50% de esas medidas... ...se tienen que hacer a diario... Con, sin, sin, la, ...sin la enfermedad... ...o sea... ...sin la enfermedad... Eh, eh, como, ...como tal... ...deberían de hacerse ahora... ...ahora hay que tener un sentido más riguroso... ...para, para la limpieza... ...de las manos... La, ...no llevarse la mano a la cara... Eh, ...evitar las conglomeraciones... ...o sea... ...eso es lo más importante... Pero sí le digo que la letalidad de este virus está por debajo del dengue, está por debajo de la malaria está por debajo de la denutrición que está, ha matado más gente en este mes, en el mundo A, entero, además que el, el coronavirus. Donde yo decía ya. que nuestras autoridades están tomando, están dándole el manejo correcto hasta el momento, por ejemplo, en el caso claro. del Ministerio Público, que sí, está enseñando exactamente estrategias de orientación y de información. Y no lo negaron, vemos o sea, también, no lo negaron. Vemos también el Ministerio de Educación que también está activando el, el, el, el, los protocolos para ponerlo en acción veía por ejemplo hoy que el ministro de, de educación pues decía que en los colegios escuelas públicas eh, ya haciendo un llamado de higienización uh -huh. de, de, de, de todas las áreas de una manera profunda y, con, y con, recuerdo, productos, el... con productos acordes para hacer este tipo de limpieza en los centros educativos que son los lugares que son los lugares más vulnerables por la cantidad de personas que diariamente for... asisten miren a hay... Las zonas rurales también, porque nosotros tenemos las zonas eh, urbanas y uno va al baño y hay agua en algunos sitios donde nosotros nos desenvolvemos, hay agua en el baño y todo eso, pero en, los, en las zonas rurales se puede dejar un recipiente con agua y, y como dicen en el campo, una jícara de, de agua de jabón. Como hacían antes, cuando iban a entrar a la, a la, a la, a la casa, se lavaba la sus la casa, una jícara? jícara una, una, una brisca. Sí, sí de, ¿Eh? jabón, de, jabón. <risa> de jabón. De jabón. De jabón cuava. Se lava sus manos y, y, ha y hace su actividad. Y así todos, eh, to entrando, se hace ese, eh, en su casa. Y él también, en, eh, al manipular cualquier tipo de alimento, tratar de no llevarse la, la, las manos a la cara. ¿Mm? Somos muy vulnerables somos muy eh, propensos a hacer ese, este de reflejo que a veces no lo podemos evitar por eso que decimos si la si está bien lavada la mano eh, el reflejo minimiza el riesgo así es Pero, Señor, yo quiero yo quiero por favor eh, si me lo permite eh, felicitar y saludar a nuestra gente de la Universidad Católica Nordestana Utne, quien en el día de ayer, en el día de ayer pues, llevaron a cabo un importante el operativo médico en la ciudad, en la ciudad, en la comunidad de Naranjo Dulce, un, un, un operativo médico donde participaron estudiantes ya de término de medicina de una universidad de Miami en coordinación con estudiantes también de aquí de la UNE que están en ese mismo proceso ya de terminación de la carrera de medicina. Así que un importantísimo operativo médico en la, en la comunidad de Naranjo Dulce se llevó a cabo en el día de ayer, esto organizado por la UDNE y su decanato de medicina, la facultad de medicina de la UDNE que eh, coordina y presida el, el colega de Sergio Romero, el doctor, nuestro amigo compadre, el doctor Brunel Santos así que felicidades para la UDNE por este tipo de actividad que sigue desarrollando y este operativo va a seguir en diversas comunidades de San Francisco de Macorís con este equipo de médicos ya de término, conjuntamente con los de término de aquí, de la UDNE eh, se seguirá desarrollando en diversos sectores de la comunidad de San Francisco de Macorís. Bueno, Víctor bueno, hay algo que debemos de comentar porque yo veo que la, la prensa nacional solamente se ha quedado con varias eh, notitas y, la, y el asunto del coronavirus Y hay algo que tiene mucha importancia para el mundo y para la sociedad Y para nosotros en este momento que estamos, en este momento electorero Donde pasó una crisis, no pasado, donde hubo una crisis de suspensión de unas lesiones en, en, en proceso Que eso nunca, eso es un antes y un después en la historia vernácula política dominicana donde ya los partidos políticos ya, ya llegaron a, a su más alto nivel de descomposición, que ya llegaron a, a, a sellar con la suspensión de una elección. Luego de esto, de la crisis, vienen todo lo que todos conocemos, vienen las protestas, vienen todo eso, y se le da la facultad, eh, cuando empieza un proceso de investigación, investigativo sobre las causas que generaron el, el problema de, del 15 de, agosto, de, de febrero, eh, acusados, no acusado, inmediatamente en medio de un juicio eh, simplemente se llama la atención de que dejen la investigación, oigan, eso no tiene precedente ni parangón, la gente, la gente se lo toma, porque aquí ya en eh, la facultad de asombro, y ya eso no existe, la gente se tomó eso como un jarabito chévere, un ni, ni siquiera el que potate que sabía malísimo, ¿te acuerdas de eso? La caospetate. caospetate, que sabía como, tu vendías de eso. Que lo lo sabe, promocionaba Lo sí, promocionaba, sí. Que, que, sabe, que sabe cómo, sabe a rayo. Bueno. Señores, tú sabes lo que en medio de, un, de una medida de coerción eh, como que llamaran? Dejen eso así y, y, y para atrás Y se le otorga ese, esa investigación A nada más y nada menos Que una de las organizaciones que, han inter, que ha intervenido en la República Dominicana Desde el 1910 hasta el 75, para acá, todas las elecciones esos son los que tienen la ley, batuta y constitución Para decidir si las decisiones son legales o no legales en este país Cada cuatro años la OEA viene aquí Y son los que dirigen esto ¿No era? ¿No es así? Se le otorga esa investigación a la OEA Ya que exitosamente ella eh, declara fraude en el Bolivia Para así salir corriendo el presidente boliviano Evo Morales Resulta y viene el caso, señores, que una, una universidad donde han salido los más grandes cerebros del mundo, los más grandes inventores del mundo, llegó a ser por más muchos años la universidad número uno del mundo, se llama MIT, que está en Massachusetts se le pide que hagan una investigación sobre lo que pasó en Bolivia y usted saben los resultados que no hubo tal fraude en Bolivia ahora la OEA hace Ben y porque fue la OEA que declaró fraude colosal y la expulsión de Evo Morales, la salida de Evo Morales rápida de Bolivia oye Víctor entonces, ahora, no solamente no fue un, una, una universidad francesa, ni una universidad rusa que hizo la investigación, no. Señores, estamos hablando de la mejor universidad de los Estados Unidos y del mundo. Donde han salido los mejores cerebros del mundo. Los investigadores más grandes del mundo. Y dice, en este informe, se lo voy a leer, que no me lo estoy inventando. Dice, un estudio... De especialista de ley Maitech No encuentra evidencia estadística De fraude en las elecciones de Bolivia Y yo le voy a dejar de tarea Pero ellos mismos Ellos son los que están investigando El fraude O, la, el, o lo que pasó O mejor dicho no el fraude ¿no? Como lo han nombrado todos los por, todos los partidos políticos el, el, ¿Cómo se llama? El Lo que pasó el 15 El sabotaje El sabotaje el famoso sabotaje de las elecciones del, de febrero. Ahora yo tengo mis dudas, no sé ustedes, no sé los políticos dominicanos, no sé la prensa dominicana que no se hace eco de esto. Ahora yo tengo mi duda de lo que diga la, la OEA, sobre todo cuando tenemos un país que, que acepta todo lo que venga y que diga, los ojos verdes, la Organización Mundial de la, de, de la OEA, a ver qué nos dice de ese reporte, de lo que va a decir de lo que pasó en febrero.